Continuamos en su espacio de mañana y nos encontramos en el Café Caliente. Estamos con Mildred Sánchez, directora del Plan Social, que estamos hablando de diferentes temas también a propósito de la tormenta que estamos esperando. Eh, vamos a darle inmediatamente los buenos días. Buenos días, Mildred, qué bueno verte por acá. Y... Buenos días, para mí buenos es un, días, un inmenso placer estar con ustedes en este día que quisiera decir al mundo que todo está bien. Pero tengo la certeza y la fe en Dios que todo va a estar bien para la República Dominicana y para el mundo entero. Así, Así es. Con fe lo hacemos y nuestra, nuestra condolencia pública porque sabemos del fallecimiento de su madre. Sí. Eh, tú sabes, Mil, Perdón, cuando yo le dije a Juan que quería venir al espacio para hablar de esa tormenta, yo dije, wow, cuando tú le has servido a Dios... Y cuando tú has hecho lo correcto como hija, tú no tienes como esa cosa, porque nunca le decía yo aquí, Por yo imaginarme que en este momento tan difícil yo iba a estar frente a ese público que quiero darle las gracias, porque fue muy, pero muy. Te ¿Qué da río? la fortaleza, es sí. una mujer fuerte, muy trabajadora, como te lo decía detrás sí. de cámara. Me siento muy Dios querida. Bendice. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, eso es bueno. Y, y eso te permite estar hoy acá queriendo eh, orientar desde la labor que, que haces día a día desde el plan social. Sí, mira, nosotros tenemos ya un compromiso más, pero yo le, le he entregado de rodillas al señor que no nos permita que nuestros hermanos y amigos de nuestra República Dominicana y de nuestra República Puerto Rico pase nada. Pero nosotros ya como plan social tenemos la intención de nuestra directora Iris Antonia Guapa que hoy a las 5 de la mañana ya estaba eh, haciendo los mereteres y ya tenemos lo que es centro de acopio en Arenoso y aquí en San Francisco por lo que se llama el barrio Azul, que es el sitio que tenemos más enfoque sí. en alerta. Nosotros estamos preparados para cualquier situación, que esperemos en Dios que no pase, estamos preparados con alimentos, con agua, con colchones, con sábanas, con los primeros auxilios que nuestros hermanos ¿Se Puede pueden... decir que el plan social en su previsión por el paso o posible... Incidencia del huracán o de la tormenta, porque estamos en tormenta, tormenta todavía. todavía. Eh, se puede decir que tiene todo controlado, todo con <coughs> ayuda de No Dios. faltaría y tendríamos que <coughs> 3, 4, cinco días eh, de, de arreglo, pasaría todo en orden. Mira, una de las cosas que tiene la licenciada Iris Cuaba que es una mujer que previene, es una buena gerente, yeah. ya. Tú puedes ir al centro de copio en Arenoso, que ahí, ahí están amaneciendo ya nuestro, nuestro personal, con los camiones, con los furgones, están fijos ahí, para cualquier situación que se presenta, lo que es la provincia completa. Igual nosotros ayer recibimos también lo que son las provisiones ya para tenerla aquí, para no tener que trasladarnos de cualquier punto. O sea, tenemos también en Castillo, tenemos un punto también para cualquier situación, que la gente vea Castillo, que no es nada, pero yo siempre he dicho, que se inunda la provincia completa, porque pensamos en un sector, pero hay otros sectores que también no pueden trabajar y no pueden salir tampoco, o sea que todo esto estamos inundados, porque de que no te permita salir, que tú no puedas trabajar, es parte también de lo que es la situación que vivimos nosotros. Mildred, ¿cuántas eh, familias tiene prevista tiene previsto el plan social en la provincia de Duarte en zonas vulnerables a socorrer, a ayudar? Nosotros tenemos lo que es Principalmente el foco de los Guaraguay. Ahí tenemos 130 familias Que te, se tienen que trasladar de otro, de otro sector Lo que le llaman la cole abajo Tenemos ahí como algunas 50 familias Tú sabes que no son tantas Y en Arenosio, el barrio de los estudiantes Que hay más o menos como algunas 300 familias Que son los sitios que más Se, se inundan Y el barrio azul hay 105 familias ¿Y los sí. Contreras? aquel lado? Es? Sí, eso mismo es lo, lo peinado. Yeah. Los lo Contreras no se inunda porque los Contreras está en un alto. O sea pero se safe. queda incomunicado. Exacto, se incomunica, pero los Contreras están siempre secos. Uh -huh. Siempre están secos, la cola y esos sitio. ¿Los centros de acopio para San Francisco de Macorís? Estamos aquí en lo que es INEP, en la Plaza de INEPR, donde está el Plan Social de la Presidencia. ¿Y la receptividad de los ciudadanos que ustedes han ido a visitar, las familias? Veíamos declaraciones de doñas, señores y personas que decían que no, que ellos no iban a salir de ahí y demás. ¿Cómo ha sido eso? Tú sabes que esa parte ya la maneja lo que es la defensa civil sí. y el, nuestra, el gobernador maneja esa parte, pero nosotros como ciudadanos siempre vamos y orientamos a la gente que tú no te puedes apegar a los materiales, porque de hecho nosotros como Estado, como plan, le hemos suplido siempre lo que ellos dicen del pérdida, como los colchones, nevera, televisión, esas cosas, siempre se la ha se la cumplido. O sea, tú no te puedes pegar una cosa que es significante. Mildred, se, presu, se, eh, mucha gente supone que el plan de la presidencia, el, sobre todo este proyecto que tú manejas aquí, es para los peledeístas. Y se supone que todos somos parte de una sociedad, ¿cómo tú enfocas o cómo enfocas desde la visión de, de la presidencia el plan social de la presidencia? Mira Francis, una de las críticas que yo tengo más con mis compañeros es eso, de nuestra gestión nosotros damos operativos, nosotros no vamos a un solo lugar plan social de la presidencia se ha a de un sitio y agarra casa por casa. No importa cómo no lo identificamos, ni, de, ni le preguntamos. Ni que de la fuerza. No, no, no, ni no, preguntamos quién vive. Tú me dices a mí, ¿quién quién es una persona que hicimos 5.000 casitas en el sector de Manamirabal, en Santa Ana, en Villa Duarte, la Duarte arriba? Yo no sé a quién se le construyó la casa. No sé, se hizo dato por, para información, pero tú me preguntas quién son no sé. Y hemos tenido mucha crítica, tú sabes, porque entendemos que, como yo le decía a usted, el plan social, Mildred Sánchez es una servidora pública, Mildred es tu empleada, el sueldo mío son ustedes que se lo dan, yo le debo servir a la provincia completa, o sea, yo no puedo tener un color, que la gente dice, tú no eres política, puede ser que no soy política, pero soy una servidora pública. Uh -huh. Ahora mismo, cuando pasa esta situación, debo darle al compañero, pero también debo darle al, o sea, al pueblo, o sea, nosotros estamos haciendo los operativos, desde que yo estaba en la gobernación, tú recuerdas, cuando uh -huh. yo estuve con en el Plata, siempre he hecho esos operativos. Siempre nosotros nos trabamos sí. lugares, casa por casa, de las 5 de la mañana. Y a mí nunca se me ha armado un problema. O sea, yo te manejo a furgones en la calle, un ejemplo en San Martín, que todo el mundo tiene miedo. Yo he ido a San Martín a la funda, a los rieles y abajo, y nunca he tenido problemas, porque cuando tú respetas, la gente te respeta. La misma gente se involucra contigo y te dice, así es que se hace. Mildred. No, no te doy en calle. Cuando se termine, yo te doy. Mildred. Pero no da a la gente a la calle. Hablando de furgones y cosas, ¿tiene el plan social la logística de vehículos, de personal, para atender este programa de un posible desastre para distribuirse así en toda la provincia? Sí, tenemos conjunto la defensa civil, tenemos un solo bote ...para trasladar los alimentos... ...tenemos también conjunto el comedor económico... ...que ya también se está instalando... ...para la comida ya cocinada... ...porque a veces tú le das la comida cruda... ...y cuál es el sentido... ...la gente no tiene dónde cocinarla... ...tú sabes, tú tienes que prevenirle... ...pero la comida cruda hace una función... ...porque tú se la da al vecino... ...al que está de este lado... ...que a veces son primos, tíos... ...y también nos ayuda a nosotros... ...pero nosotros ya tenemos todo ya listo... ...que espero en Dios que no pase... ...porque claro. tú sabes que la gobernación... ...defensa civil... Cruz Roja y el comedor económico Conjunto al plan social Somos un equipo uh, Nos has hablado Mildred de, de ese aspecto Que tiene que ver con la alimentación El, el soporte De, de ubicar a, a los ciudadanos Que estén en algún momento de vulnerabilidad ¿Qué más eh, a través de la, de la Del organismo Al cual perteneces Se le va a suplir o ustedes van a dotar A los ciudadanos Mira, afectados Nosotros ahora se preparó uno quiz De conflicto Okay. salchicha, eh, tuna Paco Fish que la gente se ha sorprendido porque es una tuna así, que de hecho le voy a traer para que ustedes presenten la calidad de nuestros productos yo le decía a la directora que no es para tu dártela, pero el mundo, ustedes como medio, deben saber y usarlo también porque no tiene sentido, así yo decía cuando que se voy... habla de algo que no es bueno hablar también de Exacto, lo que... le, me voy a comprometer que públicamente la calidad de, de, del, del contenido o del paquete que ustedes ofrecen como servicios social calidad. De buena calidad. Todo, tú sabes mira, que antes mira. la gente decía, ese es re sí, malísimo, esa, es la esa bichuela le damos una pedra a la gente. Sí. Un conflé que tú lo compras en los supermercados 200 y pico, y tenemos un conflé nosotros. Entonces tú sabes que la gente dice que está, no, no, está pasado porque aquí yo solo doy lo guarda, pero nosotros no guardamos, ya. nosotros la comida es rápida, porque yo te doy 50 y tú comienzas a agacharlo, cuando te lo das a ti ya no sirve. Ya no sirve. Mira, mira, vamos a permitir que nos traiga el cafecito, porque estamos en la sesión del café. No caneta. le voy a traer la funda, para que sí. mañana usted me diga que esa comida está buena. Bueno. <risa> Hace un cocinado, en el, en me fascina el ocreo de esa chica. Es. Buenos días, muy mi amor. Bueno. Entonces, gracias, mira, mi rubia. Mildred. Muy linda Yo la quiero. chica. ¿eh? Sí. Ah, déjame ayudar. Es a... un defecto de ella. Gracias. Un buen de café. Nosotros las rubias, un buen café también buen sí. sí. amor. Okay, este déjame espierta. decirle que Muchas me gracias. siento gracias. con muy armonía con ustedes. Me siento muy en paz. Le decía Carla que me siento orgullosa de ver una mujer en la no. televisión y quiero que se involucren en la política y quiero que se involucren en la televisión porque esto es parte de mi esencia. Sí. sí Yo claro. soy telenor, Claro sí, que sí, claro. Es. Mira ¿no? una cosa, Mildred. Ya en estos preparativos oficialmente ¿qué, en qué momento ustedes estarían actuando para porque sabemos que se le está dando trayectoria y que en pronto, sí, puede, y en 48 horas puede pasar, pero ustedes están, tienen el plan de acción. Nosotros como plan lo que estamos esperando tú, cualquier situación, porque por ejemplo la gobernación, uh -huh. la defensa civil, la Cruz el COE, deben hacer su trabajo. Nosotros ya es cuando estén en un ejemplo que Dios no lo permite, uh -huh. estén ya en un sitio ustedes ahí ahí pues, entran en acción. Ahí es que el plan entra con los colchones, okay. con las sábanas, uh -huh. con los kits, que tienen esa agua, tienen eh, salchicha, tienen galletitas. Tiene los confletos, ¿sabes? Es complementivo que tú puedas nutrirte en ese día que tú puedas un, un con tú puedas pasar un comiendo. Mildred, ¿qué les dice la experiencia a, a ustedes como plan social, de, el, el hecho de dar soporte en otras ocasiones? Y recordamos a María, ¿cómo fue ese proceso para crear un, un panorama, a los amigos televidentes, de, de cómo es el trabajo de ustedes? Mira, yo todos los días, y le decía a mi hermana argentina que está aquí ahorita, que mi mamá mi madre, que Dios la tenga Está en un lugar curioso. especial. Sí. Mi mamá dijo que ella le agradece a Dios y le agradecía a Iris Guava, porque doña Iris le enseñó al mundo la pasión que Mildred tiene para servir. Y una de las cosas que yo me sentí más orgullosa, entre comillas, porque es triste, saliendo de pasaporte. Con taco y corbata muy fina y bella, yo como estoy yo, ¿verdad? Sí. Montarte con una bota y meterte en sitio así las 24 horas sin dormir, eso te apasiona el servicio. Hay y nosotros tenerlo. creemos que lo hemos hecho bien, porque tenemos una cabeza como Iri que trabaja 24 horas. Iri Guaba me llamó a las 5 de la mañana, porque está preocupada por nuestros hermanos, o sea, si fuera otra gente, mandara. Pero Iri fácilmente, te anda el país entero ella no manda, ella está porque ella supervisa no es que le confía, es que tú le das más pasión cuando tuve tu jefe involucrado, que nunca le gusta que le digan jefe, cuando tú ves tu, tu, el tu compañero involucrado, pero yo siento que hasta el momento le he cumplido a mi pueblo y a mi país he hecho lo correcto porque lo que decía Francis, tú no puedes ver un partido en una situación tú no puedes ver un partido tú ves claro. un pueblo, tuve un hermano tú ves una gente igual que tú, tú y yo somos iguales, tú y yo claro. somos dos mujeres iguales soñadoras. Entonces tú tienes que empoderarte y pensar y hacer trabajo porque yo estoy clara, yo no tengo una oficina, la oficina mía es tu casa, tu casa y la calle, porque yo lo que soy una empleada tuya. Ese, ese es lo que debieran de entender muchos funcionarios. Bueno, ustedes vieron a pasaporte, yo no sé si tú me visitaste sí, el claro. pasaporte. Mi oficina era la calle. Yo a esta hora estaba en la calle ordenando la fila. Porque debo de respetar ese sueldo que la gente me paga nos está preocupando mucho precisamente qué es lo que pasa en pasaportes no tiene datos de que porque él es una precariedad terrible de que no hay la libre o dura mucho tiempo ahora tú sabes que, que el joven que tú está en Matos Alejandro Matos un joven con muchas cosas y tú sabes que esto la televisión te hace fogueo te hace como un activo. Sí. Sí. y yo le decía a Matos debe salir a la calle y explicar a la gente qué está pasando no te lleves de la capital tú tienes que pensar más Cori pero hay que decirle yo en cierto no sé por qué la razón. Un pasaporte puede durar un mes. Yo no lo siento porque antes no duraba un mes. Te podía durar una semana o dos días cuando alguna situación. Y que ya es un documento vital para el dominicano y hay muchos. Eh, no sé por qué. Ellos hmm. explican que es la sobredemanda pero que son. No porque cuando no, yo estaba la era peor. no, <risa> Mildred. Ay, un momento, bueno, no eh, Mildred, antes de irnos quiero decirte una preguntita. Eh, esas. Eh, Qué bueno este café, tiene un ¿verdad? Eso es, no, fuera, no, eso es fuera de serie, <risa> el café. Es, sí, es, eso siempre es fuera lo de lo serie. Dicen. Cuando se van a entregar estas ayudas, ¿hay posibilidad de que compañeritos se guarden algunas cosas de estas y no lleguen a los beneficiarios. Tú sabes que mucha gente me critica a mí porque yo le doy a los supuestos tigres. Tú sabes, a los muchachos la calle. Es deber mío entregarla. No te superviso. Porque tú tienes la capacidad y la certeza de saber lo que tú vas a hacer. O sea, yo tengo el compromiso de dártelo. Que tú hagas con eso, tú sabes, esa no es mi situación porque yo cumplí. A veces la gente dice, no, porque tú se la dices a ti y la vende, pero no, no, es una el, persona normal. Se refiere eh, a... Como... Yo sé, yo sé, él dice okay. que si yo se lo doy una, ejemplo, a un compañero a y de... la guarda, yo no lo he visto. Tú sabes, y lo que yo otro no he En tiempo pasó, sí. Sí, eh, o sea, siempre se... Eso qué quiere decir que se superó. Estuve en el social también <ríe> bueno, la Yo lo digo por experiencia bueno, propia Estuve en el plan social, una ya. gestión yo, muy buena yo, a decirte, yo Que hasta ambulancia Había toda esa cosa, sí. loco, loco, yo hacer eso De hecho, de que yo llegué Ese fue uno de mis sueños De tener ambulancia, carro Una claro. Y tú una sabes clínica móvil sí, Ellos tenían un trabajo excelente de verdad bueno, que sí. pues Su gestión gracias. fue muy buena Mildred, el tiempo <ríe> ha llegado Pero contigo se puede hablar mucho Entonces yo espero éxito y que todo pase bien y que se reparta, que comamos todo sí. y que no haya nada. Yo espero con Dios por delante que yo tengo la fe. Yo digo que no es por vista, es por fe. Y yo tengo un Dios que está hablando por nosotros. Y tal vez nos da situaciones, no es para que nosotros, eh, hacerlo más sino para, para mejorar otras cosas, sí. para ver otra cosa Yo estoy mortificado toda la vida de lo que es el barrio azul. Eso ya no debería existir ahí. Eso hay que buscar no una solución. Acciones reales hay que buscar una solución, pero no de sueños, realidades. Claro. Igualmente que Arenosa ha mejorado bastante con el muro. O sea, ya la cosa no va a ser como antes. ¿Tú me entiendes? O sea, hay que ir cambiando, pero ustedes tienen el compromiso sí. de ver el Mundo Mujer. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de que esa tormenta tenga. La gente sepa que tenemos una institución con responsabilidad y estaremos ahí. Y le voy a mandar la fundita para que me diga okay. cómo es la torta. Okay. <ríe> Muchísimas gracias a Mildre que vino a este espacio, el Café Caliente, a orientarnos sobre las acciones que tiene en mano, en carpeta, tomar el plan social a nivel local, regional, eh, si se necesitan. Esperemos que no, como dice Mildre, pero ahí están las instituciones para dar soporte a los ciudadanos. De esta manera nosotros vamos a una breve pausa comercial para continuar en su espacio de mañana.